Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy os voy a enseñar cómo hacer estas alas. Con un poquito de goma Eva y un poquito de tul, podemos hacer unas alas súper, súper bonitas para unas haditas unas o para cualquier ninfa o cualquier muñequita que vosotros os guste. Son muy fáciles, son muy rápidas, muy sencillas y con muy poquitos materiales. Si quieres ver cómo las hice, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a hacer eh, las alas. Eh, mirad, yo ya he sacado un dibujo, lo he hecho como ya sabéis que yo suelo dibujar eh, mis propios patrones y he hecho un ala muy muy facilita y muy sencilla, incluso como podéis ver toda el ala completa en una sola pieza para que nos resulte más fácil a todas y mucho más cómodo de trabajar. Eh, por otro lado, quería comentaros que hace unos días vi a, a mi querida amiga Jolly de Creando y Fufucheando que tiene un canal en YouTube que es una, una pasada, me encanta. Y también tiene un grupo que lleva el mismo nombre y un blog que también lleva el mismo nombre. Bueno, somos amigas desde hace bastante tiempo y, y la admiro, me encanta cómo trabaja. Es, tiene mucho arte. Y bueno, pues eh, os dejaré también el enlace a, a su canal debajo de, de este vídeo para que podáis conocerla. Eh, bueno, pues yo le estaba haciendo un un neceser muy bonito y había puesto unas nubes en tres dimensiones sobre ese neceser y eso me dio la idea para hacer las alas de nuestra hada Edriel mira yo he hecho una ya fijaos qué bonita que queda me encanta súper súper bonita pues ahora vamos a hacer la siguiente Yoli eh, utilizó eh, como si fuese un marco para hacer eh, su particular decoración en, en su proyecto y yo he cogido su idea y la voy a hacer la voy a, a utilizar para hacer el ala de, de nuestra hada mirad eh, yo he cogido una goma eva que tiene mucho mucho brillo no es la plateada es eh, una goma eva yo le llamo escarchada y esta la he comprado cuando he hecho las fofuchas y he necesitado hacer como una base de hielo me gusta mucho este este brillo y esta es la que voy a utilizar para hacer vamos a llamarle el marco de, de nuestra ala eh, en una parte yo ya la he marcado y ahora voy a hacer la otra para que vosotras lo veáis lo vamos a hacer eh, en formato espejo o sea esta la hemos hecho en esta posición pues esta la vamos a hacer en esta posición y vamos a marcarlo con yo utilizo brocheta súper súper finita para así eh, marcar la goma eva y después recortar por todo el, el borde eh, lo importante es que como es muy grande y, y no tiene mucho cuerpo la vamos a ir marcando con mucha paciencia mirad pondremos los dedos sobre el papel también podéis haber utilizado podría haber utilizado eh, acetato pero bueno para hacer este vídeo lo voy a hacer así con papel y ya está pero vosotras podéis pasarlo acetato a cartón y después ya eh, para guardarla Sí, que la pasaré y la guardaré con el resto de mis patrones en, en un material más resistente que, que el papel pero bueno vamos a, a intentar así lo que sí es, es bueno no obligar a los giros el papel sino ir dejándolo caer según su, su forma veis vamos pasando los dedos y vamos estirando el papel lo vamos a hacer súper rápido muy sencillo, muy fácil y ya veréis qué forma más bonita de hacer un ala. Aquí podéis jugar con vuestros propios diseños, con los tamaños de, de vuestra muñeca, las que necesitéis. Ya sabéis que mejor hacer vuestros diseños y vuestros patrones. Se tarda muy poco en hacer un ala, una nube, una flor. Y así ya es vuestra. Sí que es verdad que en la red hay muchas muchos dibujos y muchas imágenes, pero ojo con el copyright porque a veces nos podemos llevar una sorpresa. Hay que respetar la autoría de, de todas. Y por eso, para no copiar, pues hacemos nuestros diseños y ya está. ¿Veis lo que os voy comentando? No se fuerza el papel, se va marcando, se va sujetando con los dedos y así conseguiremos tener las alas, las dos exactamente iguales. Hacía mucho que no trabajaba la goma eva, me encanta. Es un material que me gusta muchísimo. Bueno, pues veis, ya lo tengo marcado. Todo marcadito. Ahora lo que voy a hacer va a ser recortar. Bueno, pues eh, con esta tijera pequeñita, que ya veis que hace como un poquito comba, Hace, es de bordar, estas tijeritas son de bordar Con ello voy a recortar todo lo que es el interior de, de la goma eva eh, La goma eva no se debe eh, cortar moviendo la tijera así La goma eva es deslizando la tijera Siempre se desliza porque si no nos queda un, un corte muy muy feo Mirad, yo lo voy a sacar por aquí y voy a sacar este y así lo voy a hacer más cómodo porque es muy grande. Vale, pues mirad, eh, con la parte de la tijera, cuando ya llegamos aquí, debemos tener mucho cuidado, ¿veis? Tenemos que abrir y cerrar. Pero todo lo que nos, eh, nos podamos llevar con la tijera. Porque si no nos quedan unos picos y unos cortes muy feos. Bueno, como esto es muy entretenido, voy a hacer solamente una y luego ya eh, haremos la otra. Fuera de cámara porque la verdad es que es muy pesadito de, de grabar. Si no tenéis esta tijera no pasa nada. La hacéis con la tijera normal y ya está. Yo es que así para eh, pequeñas curvas y pequeños detalles me gusta utilizar esta pequeñita. Ahora metemos por aquí por dentro y hacemos la parte interior. Bueno, pues mirad, nos quedará así. Mirad qué mona que queda. Estos trocitos no lo tiréis, que vamos a hacer después eh, una cosita también para Edriel. Bueno, voy a cortar esto y ahora ya vuelvo con vosotras y seguimos avanzando. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Mirad, eh, yo voy a utilizar este alambre, que es un alambre de aluminio. Es muy finito, no pesa nada, pero eh, se, se maneja muy bien. Eh, lo he comprado de 1,5 milímetros y trae 3 metros. Eh, me ha costado un euro y lo he comprado en, en un bazar. Esto lo vamos a poner con la silicona caliente. Y lo vamos a ir poniendo alrededor del ala. Voy a ver si preparo por aquí una medida para no tener todo el alambre por aquí por en medio que molesta un montón. Pues por ejemplo aquí voy a cortar. Y ya con este trocito tenemos bastante. Eh, también he cortado un trocito de tul. Es igual que el vestido de, de Adriel, pero este es en tonos azules y este tul es en tono blanco. Pero lleva igual, lleva estrellitas, lunas, en fin. Es muy, muy bonito, la verdad es que me gusta. Y este lo vamos a utilizar para, para hacer el ala. Entonces vamos a comenzar colocando el, el alambre. Bien, pues vamos a empezar a, a pegar. Vamos a poner un poquito de de silicona y vamos a apoyar el alambre vamos a sujetarlo para que ese trozo no se nos levante al ser el primero que ponemos nos ayudamos de una brocheta para no quemarnos y ahora ya solo vamos a ir dándole forma vamos a ir uniendo siempre eh, haciendo fuerza para que la goma eva se nos mantenga en la misma forma que tiene porque eh, cuando se le aplica calor a veces eh, suele cambiar la forma entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso Llegamos aquí y volvemos otra vez para atrás. ¿Veis? Vamos a ir intentando que no se nos mueva el diseño que, que hemos conseguido. veis así se nos tiene que quedar lo más eh, plana posible ahora vamos a coger voy a dar aquí un pequeño toque también que está un poco levantado bueno pues como yo ya tenía hecha un ala que miraba hacia hacia este lado vamos a hacer ahora el otro ala que mire hacia este otro lado por lo tanto aquí vamos a colocar el derecho de, de nuestro tul lo vamos a poner así recordad que tenéis que ponerla en formato espejo Mirad, yo tengo el ala, que el brillo lo tengo mirando hacia mí. Entonces, este ala, que debería ir así, lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma y el derecho de, del brillo que mire para nosotras, para así tener los dos hacia el mismo sitio. Entonces, vamos a colocar aquí. y este aquí y ahora le voy a dar la vuelta porque la parte más rígida la tengo abajo y me va a venir mejor para, para hacer la sujeción bueno pues así tal y como lo tenemos nos vamos a coger justo esta esquinita y le vamos a hacer coincidir con esta esquinita de aquí porque es la parte que menos curvatura tiene vamos a ponerle aquí un poquito de silicona y ahí vamos a coger al mismo tiempo el tul ahora vamos a ir subiendo por aquí, por aquí y vamos a ponerle aquí un trocito porque si vamos pegándolo todo poco a poco cuando lleguemos al final nos va a sobrar eh, goma eva porque va estirando a, cual, según se va calentando cada vez se va haciendo más grande entonces para evitarlo le vamos a ir pegando por, por tramos y así si nos hace un poquito de vuelo pues es mejor irlo repartiendo poquito a poquito que no a final de, del trabajo, que nos sobrará, pues igual nos puede sobrar un centímetro. ¿eh? Se va estirando, se va estirando. Bien, y ahora ya lo vamos a coger aquí y vamos a ponerle un poquito aquí. y ahora ya solamente nos queda ir pegándolo esto ya es rápido rápido bueno pues ya lo tendríamos pegado ahora vamos a coger nuestra tijera pequeñita y la vamos a recortar con mucho mucho cuidado esto si ahora vamos a, a mirar donde veamos que no está bien pegado se le pone un poquito de silicona y si hace falta por los dos lados pues se pone por los dos lados ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar todo el exceso de, de tul y aprovechamos si por algún sitio tenemos un exceso de goma eva también la quitamos nos tiene que quedar igual por delante que por detrás vamos mirando para ir cerrando por todos los sitios que vayamos viendo algún coquecillo y de esta forma tendríamos nuestras alas Preparadas para, para colocarlas. Voy a limpiar un poco todo esto. Porque está todo lleno de purpurina. Bueno, pues mirad. Ya la tenemos preparada para colocarla. Yo he pensado. Voy a buscar... Paño, bueno, Mira, mirad, Yo he pensado ponerlas aquí, justo en la cintura. Entonces la voy a doblar un poquito hacia afuera y aquí la voy a pegar directamente al, a la prenda. Pero he hecho con unos troqueles, mirad con estos troqueles de, de goma eva he hecho unas florecitas veis y unos corazones mirad qué monos entonces para hacer la unión de las dos alas lo que voy a hacer va a ser pegarlas con con esto mirad así le queda súper graciosa voy a, a ubicarlas y se las voy a poner mirad, voy a poner un corazoncito en blanco aquí en la parte de, de, la, de la alita por dentro me ha hecho gracia bueno, pues ya, una vez que lo tenemos así, vamos a ubicárselas y yo creo que si pego las dos aquí Y aquí va a quedar súper bonita. Y ahora las dos. Después seguramente que le ponga esta. No, solamente le voy a poner la, la florecilla. Así es que voy a ver que me queden las dos iguales y voy a pegar. A la misma medida vamos a ponerle esta y también la vamos a pegar. Y ahora para darle más fuerza le vamos a pegar la flor. Y mirad, qué mona que queda. Queda súper, súper bonita.